Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy traemos un video de nuevo sobre Lemon Cash. La otra vez estuvimos analizando la plataforma y viendo cuál convenía más entre Wenbit y Lemon Cash. Pero cualquier cosa, si no la vieron, le dejo acá arriba el video. Pero... Esta vez vamos a traer una cosa muy nueva y novedosa que nos trae Lemon Cash que nos puede servir. Así que quédense para ver este video. Créanlo. Llegó la tarjeta que te regala Bitcoin por usarla. Parece increíble, pero es real. Gastás pesos, recibí Bitcoin. 2% de cashback en Bitcoin en todas tus compras. Internacional, usala en cualquier parte del mundo en comercio de la red Visa. Sin costo de mantenimiento ni renovación. Bueno, vamos a ver. Una nota que hizo Crypto Noticias. cualquier cosa se la dejo en la descripción a la página para que la puedan ver completamente. Yo voy a hacer como un resumen. Bueno, hechos clave. Lemon lanza una tarjeta de débito, la segunda actualmente en Argentina, con varias novedades. Representa una forma de tocar y usar algo que antes era solo digital, asegura su ceo Pasa que mucha gente, y más en Argentina, que la gente, vos le hablas de, criptomo de criptomonedas y como que le tienen miedo. Como es algo que siempre nos enseñaron de chicos, que si no lo tocas y no lo puedes ver, como que no existe. Y sin embargo es algo que está renovando el mundo y que si no se ponen a, a ver el tema de las criptomonedas, a buscar información, a aprender, lamentablemente mucha gente va a quedar afuera de esto. Es más o menos como pasó en un, en el hace muchos años con el tema de la web. Mucha gente que no tenía internet y que como que se Resignaba a aprender sobre internet y lamentablemente quedó afuera digamos, del sistema Porque todo cambió a que todo se hace por internet y cada vez peor Con las criptomonedas también va a pasar lo mismo Mucha gente que le tiene miedo y como que no quiere aprender de criptomonedas Y cada vez es más lo que se está utilizando las criptomonedas y mucha gente va a quedar afuera bueno, me fui por las ramas. Seguimos, gente. Lemon es una empresa argentina que brinda servicios con criptomonedas. Anunció el lanzamiento de su Lemon Card. Se trata de una tarjeta de débito Visa internacional que permite usar criptomonedas para pagar en comercio de todo el mundo y devolver el 2% del importe en Bitcoin. Quiere decir que vos... Ojo con esto, gente, porque vos estás pagando en pesos con pesos, y te están devolviendo un 2% en Bitcoin, que Bitcoin es como que te estuvieran devolviendo en dólares. Vivir en el mundo cripto que todos queremos es la puerta principal que abre esta tarjeta de débito a los usuarios de Lemon en Argentina, contó su CEO Marcelo Cavazzoli a Criptonoticias. Dice, el lobo de Bitcoin y Ethereum en una esquina de Lemon Card ya dice mucho sobre su función que cumplirá. En esta primera etapa la tarjeta dará la posibilidad de pagar en todos los comercios del mundo que acepten Visa. Son más de 60 millones en pesos argentinos. Ojo gente, en... acá lo que te está diciendo es que al principio va a poder pagar solamente con pesos argentinos. Que lo que te dice es... En esto, si vos pagás en pesos, en el exterior, o sea, cuando, más que nada para la gente que se va de vacaciones y eso, que va a estar buenísimo si lo implementan a tiempo, va a estar genial gente, porque pagando en pesos te cobra del Banco Nación 3% más el impuesto país 30% más el impuesto de la ganancia 35%, es como cuando vos compras dólares en el banco que pagás, el dólar oficial más un 65%. Acá te hice un ejemplo. Con la compra de dólares equivalente a 100 pesos, el monto final que se esconderá de tu cuenta de Lemon será de 165. Pero gente, hay que tener en cuenta que te está diciendo a mediados de noviembre, en la segunda etapa del lanzamiento, se sumará la opción de pagar directamente con cripto criptomonedas estables. Bueno, lo que le decía es que si se implementa a tiempo, dice que a mediados de noviembre, ojalá que sea así, en la segunda etapa del lanzamiento se sumará la opción de pagar directamente con criptomoneda estable. ¿Qué quiere decir esto, gente? Que no va a estar pagando el impuesto ese en el exterior directamente. Vos, si ya tenés cripto, criptomoneda, va a poder pagar con esa criptomoneda. ponele que vos tengas mil DAIS, con esos 1000 DAIS que vos lo compraste hace bastante tiempo, que te salieron mucho menos que a lo que está hoy en día, vas a poder irte a Brasil o donde se te cante y vas a poder pagar con las criptomonedas en vez de con peso argentino que te va a salir tus vacaciones dos o tres veces más que lo que te daría esta opción. Dice, finalmente habrá una tercera etapa en un futuro en esta instancia el usuario podrá elegir el orden de prioridad y límite de cada criptomoneda para pagar. Mientras que en el comercio recibirán peso gracias a una conversión automática que hace la aplicación al procesar el pago. ¿Qué quiere decir esto? Que después que se implemente la segunda, que es pagar con criptomoneda estable, se va a poner un... Orden de prioridad y límite de cada criptomoneda. Así que si vos tenés, poner bueno, que vos tengas 20 Cardano y decís, bueno, yo quiero que se, cada que yo compre de esos 20 Cardanos se vayan descontando hasta un límite de 10. Cuando llega a 10, que pase a pagarse con Ethereum, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces no te quedas sin un peso en una de las criptomonedas. Dice, Lemon recompensa a su usuario con Bitcoin. Con cada operación que realice, cada usuario recibirá en su cuenta un cashback o retorno del 2% en Bitcoin. A su vez, esta evolución de fondo activa automáticamente el Lemon Earn, que es cuando vos estás invirtiendo. Una función de la app que genera ingresos semanales por el tiempo que se guarda en los fondos de la cuenta. Que eso lo vimos en el primer video, gente. Dice, la idea de este premio es llenar la Argentina de Bitcoin, afirman desde la empresa. Además destacan que con esto las personas que no tienen criptomonedas todavía pueden tener las primeras de una manera en la que se sientan cómodos. Esto es lo que estábamos hablando anteriormente, que mucha gente tiene miedo de las criptomonedas. Me parece genial lo que está haciendo esta empresa de dar una pequeña, un pequeño premio en cripto para que la gente empiece a, a ver cómo es el tema de las criptomonedas y que se sienta más cómodo y empiecen a utilizarla más seguido. Dice que el, costo no, el plástico no tiene costo de mantenimiento, estará disponible para solicitarlo de la app este lunes 8 de noviembre, actualmente 100.000 personas integran la lista de espera para contar con la tarjeta, que guazo, un montón de gente. Bueno, acá te habla de otro exchange, cualquier cosa se lo dejo para que ustedes lo vean más tranqui. A la, en la, se lo dejo abajo, digamos, para que ustedes entren y puedan verla directamente a la, a la publicación, gente. Pero bueno, eso sería lo mejor, digamos de Lemon, lo nuevo de Lemon Car que me parece que está buenísimo, muy buena me parece que va a subir mucho esta, esta plataforma se va a poner en los tops seguramente y para esos que quieren irse de vacaciones va a estar buenísimo esto si empiezan a llega los primeros días de diciembre y ya empiezan a poder comprar con poder pagar con los tokens. Algunas preguntitas que tienen en la página sobre la tarjeta. Por ejemplo, una que me llamó la atención es, bueno, cómo funciona, que más o menos estuvimos explicando, y algo que dice es que Lemon Cash no cobrará cargos adicionales por el uso de la tarjeta en el exterior. Solo se aplicarán los impuestos según la regulación argentina. Todos los impuestos o tasa por el uso de la tarjeta prepaga, tanto en el país como en el exterior, estarán a cargo del titular de la tarjeta. Otra cosa es que no se puede retirar en cajeros, pero lo estarán agregando durante el 2022. Así que esto va a estar bueno, gente. Y otra cosa son los límites de compra. El límite de compra estará vinculado con el límite que tenga cada uno de los usuarios para fondear su cuenta en peso argentino. ¿Qué pasa si tenés mucha guita y tenés más de 100 mil? Para compras únicas por más de 100 mil pesos, contactaste en el chat de la aplicación o bien mandando un mail. Indicando el comercio, la plataforma online en la que se realizará la compra y la fecha en la que se realizará. Con esta información te vamos a poder habilitar una compra por arriba del límite indicado previamente durante un rango de tiempo específico. Bueno gente, espero que les haya gustado. Creo que va a ser buena esta aplicación ahora que le están agregando esto. Por ahí mucho a mí me bajó el tema de las comisiones que cobraban y eso. Pero creo que esto va, va a ayudarla mucho a salir a, arriba de esta aplicación. Gente, esto ha sido Finanzas en criollo. Si le gustó el video, por favor, suscríbanse, activen la campanita. Y si les quedó alguna duda, déjenla en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.